¡Halo no está! ¡Pril, despierta! ¡Pril! ¿Qué hace de despierto tan temprano? ¿Halo está bien? ¡No! ¡Halo se la ha ido! ¿Qué? ¿Cómo que seguía en el avión? No, Prill. ¡Halo se fue y luego extinguió por los pterosaurios! ¡Dios mío! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Estamos muertos! ¡Ha sido un placer conoceros, chavales! Porque Halo fue secuestrado por el dinosauritaire. O sea, serpientes venenosas. No lo quieres Lo mató a él. Así que estamos perdidos. ¿Por qué él sintió preocupado? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Halo no fuere distinguir. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Pierce? Yo soy el descubrimiento que Halo volvieron. O una roca extraña. extraño. E un ojo falso. ¿Qué? Aquí rayita mi, mi cabecita y una bande en mi cara y listo. Ahora soy la alfa Sauri ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no, ya no soy mujer! ¡Soy el macho! ¡Soy un macho! ¡Soy un macho! Qué bueno que visitarme ah. en día. Gracias. Tengo que esconder rápido. Tengo que salir aquí. Hola. ¡Ah! Esa se ve muy fea. Yo creo que sí. Um. <risa> me llamo Ada. ¿Y por qué conocerte? Justo conocerme, me. Yo soy Brenda. Yo también. Mi nombre es Tita. Dime, pregunta ya. ¿Que viven en desierto? Bueno, la verdad es que... Yo no me see. O sea, sin ti, como tres. <risas> Hola, chicos. ¿Qué te pasa? El Ala, ¿creas que es el femenina? Pues cierto, el Aya, van a volver. Chicos, Antonio, vamos. Antonio, vamos. Halo, ya dijimos que no es el lugar para ser salvaje. Pero yo quiero ver a, ver a las chicas. Ya. No, en serio, mírate, las nenas se vuelven locas por ti. No te burles porque soy muy sensible. Halo, Si le hablas así, los perdemos, mis hermanos. Quizás la importante que veas unas chicas. Oh, ¿Sí? Muchas gracias. Voy a verlo. Pero primero va a bañarse. ¿Sí? ¡Ah! Casi desplaza la agua tan cerca. las ramas. Tendré que dar a bañarte. Si es Jalo. lo voy a... Bajar de... ¿Qué? ¿No ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! que No es malo. Cuéntanos tu sueño. Bueno, el sueño era un real. Hasta que desde los sinosauritens me secuestró. Y luego yo enteré, fuego. El lago es fuego. ¿Este es tu sueño real? Sí, pero hasta que ponte gigante me acerca y luego a atacarlo. Ese era chinuelo. ¡Esto te clara Ok, ok, ok, ok, ok, ok, está? es una especie de nectosaurio. Ey. Ese tu sueño se parece real. Es Halo de Halo un, un sueño de, de interesante. ¡Exactamente! ¿Halo es un sueño de falso o real? ¿Cierto Halo? ¿Pero qué? ¿Dónde está Halo? dónde se fue otra vez. Halo se fue a buscar a las chicas. ¡Ay, no otra vez! ¿Y en qué me quedé chiquitas? ¿Y la chica? Ay, niña, eh, eh. Sí, es que ella. ella se fue con su novio. <ríe> ¿Por qué buscas a la niña por Gifman lo que pasa? ¿eh? <ríe> ¿Y tú por qué no saltas a un precipicio? Ajá, tú estás ocupada. ¿Qué me dices? ¡Ah! ¡Cerdo! Veo que también estás ocupado! Todos los machos son iguales. Vámonos. Dame tres, chicas. Lo voy a buscar a esta chica. Lo haré y luego le volveré con su chica. ¿Qué dice cabezones? Esperen. Cabezones? Pero no. No hagas perez.